Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a War Thunder Esta vez escenario, dominación Alaska Tanques alemanes BR de 7.3, pero bueno, esta vez voy a salir con el M48-2AC Tengo que fulearlo un poco más, algunos proyectiles y nada Así que venga, vamos, a arrancar M48 Bueno, no lo he dicho muchas veces, venga, a ver, no nos atasquemos venga colega, tú primero vamos a ir, pues por lo pronto ya si hemos partido desde aquí, desde el norte, desde la parte de la derecha vamos a ir hacia la zona C, venga, M48, arranca poco a poco, venga coge velocidad bueno proyectiles antiblindaje y proyectiles explosivos, es ¿eh? lo Vaya, me van a hacer un sándwich aquí en medio. Venga, no me queréis mucho... No sé. Venga, no estorbemos, colega. Venga, este colega... No sé si va al mismo sitio que yo. Bueno, 420 metros. La zona C, 410. Venga, 450. Lo dejamos ahí. Somos un tanque bastante pesadito, bastante lento. Aún así, venga hombre, si encima vamos macho, decidete para dónde vas. Vas. Bueno, a ver qué está pasando en la zona. C van varios compañeros hacia allá. Este se para, este no se aclara. Venga, vamos a ver hombre, para dónde vas. Ay, de venga, hombre. Decídete la zona C, ahí están los compañeros tomándola bueno yo ni de coña me parece a mí que voy a llegar estoy ya a 200 metros y ahí ya no queda, venga, tanques a ver, enfrente tanque ligero tanque pesado ahí al lado de B, entre las calles y por aquí no se ve nada, por ahí, más o menos está ese tanque ligero, no sabemos a ver, no se ve, está bastante lejos pues vamos a patrullar la ciudad ya la zona C está, hay demasiada gente, ya se encargan aquí de, de este compañero. Bueno, si vemos aparecer Algún propio.. Pues venga, estamos. Estaremos electos. Venga. A ver. ¿Quién han tomado la zona? La zona, vale. Ahí esa marca. ¿Qué es eso? más expresiones, no, hay otra marca no veo nada, no veo nada, eh, eh, algo hay por ahí, ahí perfecto, pues puede ser un IS un IS6 parecía pues creo que sí, perfecto, bueno pues nada, ha ido muy bien, venga despacito, usamos un cable por aquí, la zona B, pues, hay mucha gente ahí alrededor de B, pero nadie la pisa, o sea, la están pisando, tiene que haber alguien más ahí. Venga, tanque pesado ahí a lo lejos entre A y B. Muy bien, la iniciativa es nuestra. Adelante. Venga, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Vaya. ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ah, la le da la esquina. Crítico. Venga, si esto no tiene blindaje es apenas. Por favor. Si se lo tienen que haber reventado. Venga, esta vez sí, que para los veranos Ahora. Oh, ¿Y ese compañero? Pues ese no estaba ahí <ríe> No estaba ahí Venga a ver qué pasa ahí en B, en B. Están tomando B, que hay ahí por ahí Que hay, que hay, que hay no Vamos, nada Fuerzas enemigas han, tomado una zona. han tomado B, un tío solo y todo eso Lleno de gente Venga a ver qué pasa por aquí Ese compi A ver, a ver, ¿qué es eso? es nuestra y un tanque pesado avanzando venga, esa marca vamos a tener que ir poco a poco a hacer, ahí está ¿qué es eso? ¿qué es eso? a ver, a ver, a ver, a ver. ahí, ese colega a ver, ahí. muy bien impacto ni me habrá visto bueno, con la mira del comandante apunto, ajusto y rápidamente cambio el artillero venga, vamos a ver, ese tío se mueve por ahí, por ahí, por ahí a ver, a ver a Parece que está muerto. ¿Qué pasa? Vaya, hombre. Vaya, me tapa aquí. Hay disparos. Aquí me tapa esta montañita de mortero que hay por ahí. A ver, a ver, a ver. Eso está destruido esa marca. Me ha parecido una marca por ahí. Pues justo será ese que acaba de caer. No vemos nada B no la toman ¿Por qué? Eh, cuidado ¿Qué es esto? Ay, perfecto, crítico Un is 3 Y 3 a ver, cúbrete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien, perfecto Muerto Fiambre Pues, ¿qué pasa en B, tío? gente ahí, en C no hay nada, el compañero que antes había en C ya no está, al loro todo ese flanco está total, en disparo totalmente descubierto, venga, esa marca ahí, americano venga, crítico, venga por él hay otro más venga, compañero, bien, buen trabajo venga, no te... venga déjame el sitio ahí, perfecto, destruido muy bien Eh, se... eh, es eso hambre sí sí sí sí sí eso era algo ahí se ha visto movimiento venga vamos a defenderse vamos a defenderse porque por aquí viene un colega venga vamos a buscar eh, está ahí es ese a ver a ver a ver a ver ahí está ahí está vaya hombre la tubería no no me tapa venga desde aquí tampoco venga dónde estás mía vaya jodienda, venga a ver si por arriba le podemos dar ahí está, crítico venga, esa marca el tío se escabulle venga, se mete por ahí detrás bueno, C, están pisándose ahí está el otro colega, vaya hombre se me, ah, me levantaron la presa bueno, venga, no pasa nada venga, alguien me están pisándome, por fin Sembradero de cadáveres, que es esa avenida Venga, C, C que pasen, C, C, C, C Vamos a ver, vamos a echar un vistazo No veo nada Nada de nada Venga, vamos a echar otro vistazo por aquí eh, ¿Qué es eso? Ha volado, ha volado Ese eh, ha volado Ese eh, ha volado y ha dejado de tomarse Bueno, pues eh, ha sido ese compañero, ¿no? Algún compañero lo ha destruido, perfecto Venga, puede haber sido ese Tiger No lo sé B, venga ve, no lo han tomado ah. Pues vamos a ir a por B Nada, si tengo que ir yo a por, por B Venga, van a jugársela Venga, mientras pasamos entre calles Al loro Aquí todo, todo lo que nos podamos cubrir Aquí entre Entre calles y dar el lateral Lo menos posible Venga, eso es un antiaéreo Por ahí hay disparos, venga Ahí está Esa marquita que he dejado antes Bueno Hombre, una miquetea Toma, impacto Ah, es una fragoneta de estas Venga, hombre, un camión Le disparas con un proyectil y, y, y no le haces nada A un camión de estos Y después le pegas un tambopazo Para un tanque y, ah. Venga, venga, venga Venga, venga. cadáveres A ver este tío, si no lo han matado Al amigo de la furgoneta 200 Venga, ajuste Esto está demasiado tranquilo, ahí está eh, impacto venga ya <risa> venga ya no me lo creo venga, ayuda por matar al enemigo madre mía, la furgoneta pues al final va a ser mejor vehículo de toda la partida ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me está disparando el antiaéreo, ¿no? a ver, sí, Uf, quién es, quién es venga, venga, aguanta, aguanta ahí está el tío, venga, marca me acabamos nosotros, nosotros vamos a pisar P y vamos a cubrirnos aquí con estos colegas, con este al que maté anteriormente aquí. El tanque americano venga el tío sigue ahí. Vamos a ver si le puedo zurrar desde aquí. A ver quién es quién es. Ahí está. Zona capturada. Pues tal que no era. El tío. Ah bueno sí sí sí sí sí. Ese se sí ha caído. Para ver sí mi compañero, el disparo, yo creo que ha sido posterior el mío. Así que nada, venga, hay cazacarros un poco hacia la izquierda. Venga, vamos a por él, despacito, bueno, a lo que da el M48. Venga, estamos haciendo una buena partida, el M48. Lo que es una pena que te falten un montón de mejoras y modificaciones, pero... Es un tanque muy apañadito Me gusta a mí este tanque No me suele dar más partidas Lo uso poco la verdad Necesito darle un poco más de jarilla Para que esas modificaciones Poco a poco Vayamos teniendo el tanque a full Todos estamos más cerca Ya del respawn Esta partida Está yendo muy bien y en la barra la verdad es que la partida ya está bastante encaminada venga, lo único que necesitamos es que no nos baten ya es lo poco que nos queda pues es una pena cuando juegas una partida y al final llegas casi al final con el, con el vehículo con el que sales al inicio y después en un momento en una esquina Va, y te matan. Es una rabia. Venga, tanque medio. Ahí ese es el respawn. No nos vamos a acercar mucho. Esto ya está ganado. A ver si algún colega le da por pasar por aquí. Pues muy bien, M48. Venga muchachos, un esfuerzo más y la victoria será. Va, este está liquidado ya. ¿Quién se va a colar? Si alguno se cuela, si acaso será para hacer, pero ya prácticamente los puntos están ganados y esto esto ya está listo. Venga, ve terminando ya, Regín, que aquí ya poco hay que hacer, ya el trabajo está hecho. piloto de flanco y el alcance de la mano estupendo misión cumplida quinto en el equipo venga vamos a ver qué nos ha tocado plum, plum, plum. venga galle. esta partida siempre siempre tengo curiosidad cuando llega hasta el final con el mismo vehículo siempre venga misión cumplida quinto en el equipo 26.242 tres objetivos terrestres destruidos 89% actividad 10 impactos 5 críticos y una zona capturada muy bien obvio la mejora venga vamos estupendo venga avanzamos en la investigación la granada de humo pues sí venga investigada y ahora vamos a pasar a la siguiente investigación este proyecto 185 me interesa más las cargas huecas o incluso este, pero venga, suspensiones ajuste de disparo, para que vaya un poco más rápido la torre, pues ese, con eso nos quedamos, venga, terminamos con la investigación. Pues nada, esto ha sido todo en la partida de hoy en Alaska, espero que os haya gustado el vídeo, buen like, es la mejor manera de apoyar el canal, dar al like, la leda del al like y nada, os recuerdo abajo caja de comentarios, enlace, discord. Facebook e Instagram del Escuadrón IBIS para los que, que queráis unidos. Aquí os esperamos, seráis todos bienvenidos. Pues nada, esto ha sido todo en Alaska. Y a ah, recordar también, abajo también en descripción, el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Nos vemos en un próximo. Chao.